En este vídeo te voy a explicar 5 cosas importantes para entrar en la web 3. Si te preguntas qué es la web 3, para empezar no sé por qué has entrado en este vídeo y no en otro donde te expliquen qué es la web 3, si no sabes lo que es te invito a que lo busques antes y si ya sabes lo que es, pues eh, pero aún no te has entrado, estás en el vídeo correcto. Te aviso ya de que si el vídeo te es útil, en cuanto te lo veas, eh, deja un like y suscríbete porque se agradece mucho Hay muy poca gente haciendo este tipo de contenido hoy en día en habla hispana Así que se agradece un montón Dicho esto, lo primero que te aconsejo Ya de ya, lo primero más importante es Créate una wallet digital Yo personalmente te recomiendo eh, Metamask y Phantom Que son las que yo más utilizo Pero hay muchas te puedes informar bien sobre cuál quieres que sea tu, tu wallet. Pueden ser varias wallets, como es en mi caso. Pero las wallets digitales es lo, la base. Es como el email. El email en su momento, que hoy en día, pues el email es como quien no tiene un email. Pues en la web 3, ¿vale? En el nuevo internet, digamos. Las wallets van a ser ese email, esa identificación nuestra propia. Eh, que lo vamos a necesitar sí o sí porque si no no estaríamos usando la web 3 las wallets digitales lo que sobre todo más se aportan es poder tener digamos una identidad dentro de internet que tengas la posibilidad de que hayan cosas que te pertenezcan en internet hoy en día pues eso no pasa pero con las wallets digitales eso pues sí que pasa eh, en el futuro vere lo veremos más lo entenderemos mejor hoy en día pues estamos en proceso de, de ir poco a poco aplicándolo pero eso eh, muy importante consejo rápido que te doy sobre las wallets digitales vale no compartas nunca las keywords vale que digamos que son las contraseñas tuyas de un email pues las keywords son básicamente eso pero las wallets digitales y sobre todo guárdalas en algún sitio físico que no sea en un sitio digital que sea en algún sitio que solo tú sabes dónde está y que es algo físico que lo puedes tener tú siempre contigo porque es de verdad muy importante que no pierdas eso y no se lo des a nadie como cuando te decían que no le des tu contraseña a cualquier persona, ni a un amigo, ni a un familiar, pues lo mismo. Esto, las keywords, no se lo des a nadie. Hay un montón de tutoriales de cómo hacerte una wallet, son nada, son que un minuto, dos minutos, no tardas nada. Así que bueno, te invito a que si quieres crearte una wallet, que es lo más importante, si no te vas a crear una wallet, no te veas este vídeo más, o sea, ya vete, ya. Pero si te lo vas a crear, de verdad, es muy fácil, ves tutoriales en YouTube, es, es muy fácil. El segundo consejo que te doy es tener algo de dinero en cripto, sobre todo tenerlo en stablecoin los consejos que te estoy dando son propios personales que yo veo que es lo que a mí me está yendo bien y que seguramente te puede ir bien y lo que veo que mucha gente es lo que hace para adentrarse en la web 3 y lo que te voy a decir ahora es algo personal mío eh, y, y, que, y que lo puedes hacer o no lo puedes hacer o lo puedes hacer de otra forma al fin y al cabo esto lo haces como a ti que tú creas que te va a ir mejor pero muy importante tener cripto porque al fin y al cabo las cripto van a ser digamos la moneda más accesible en internet eh, dentro de muy poco poco. Bueno, de hecho, en muchos sentidos ya lo está haciendo Y yo te recomiendo personalmente Por ahora que compres stablecoins Que evites comprar Ethereum eh, Bitcoin, etcétera, Que son como las que más se conocen Y que, por ejemplo, uses los exchanges de Binance De cripto Y hay stablecoins como eh, Bitcoin Dólar eh, Bitcoin que es BUSD Tether que es USDT El USD Coin, ¿vale? Que es otro stablecoin Hay muchas stablecoins Si quieres saber Todas las stablecoins, pues es tan fácil como lo buscas en Google Pero yo por ejemplo, pues yo uso Binance Y yo eh, lo, que, lo que compro de, de criptos, de stablecoins Es eh, BUSD, eh, el BUSD, ¿vale? Ahora, consejo personal, ¿vale? De cuánto, digamos, comprar de cripto y cuánto no Si eres joven como yo, ¿vale? Digamos que literalmente el dinero que ganas Tampoco va a depender de la comida del mañana Yo te recomiendo personalmente, es lo que yo hago Coger el 90% y meterlo en cripto. Te en cuenta que al fin y al cabo yo en este vídeo os quiero hacer entender que Web3, ¿vale? Es la forma de Internet que va a revolucionar todo en cuanto a tú, lo que tú, a ti te pertenece en Internet. Por lo tanto, si tú vas a una tienda física, tú cuando vas ahora mismo, ¿qué haces? Tienes dinero, ¿no? Pues en Internet, ahora, en un tiempo, va a ser que tú vas a tener dinero. Si tú haces muchas compras recurrentes o, o, o, por ejemplo, juegas mucho a videojuegos, cuando los videojuegos tengan NFT, que te dejo un par de vídeos por aquí que te puede interesar mucho sobre eso. Si tú tienes unos juegos donde te tienes que comprar un personaje NFT, pues, ¿qué es más sencillo? Ya tener. El 90%, el 80% de tu dinero que usas, eh, tenerlo pues en tu wallet y ya simplemente pagarlo, como cuando vas a pagar en una tienda física, o tener que, vale, pues como tengo que hacer esta compra, me paso este dinero, eh, que es el justo para tal. Lo más sencillo es ya tener eh, pues el dinero en, en, en tu monedero, digamos, en tu pertenencia. Porque es lo más eficaz. No obstante, si eres una persona, digamos, que ya tiene sus responsabilidades que tampoco puede tener todo el dinero en cripto, porque al fin y al cabo, de momento el mundo no se mueve por criptos, se mueve mucho por dinero físico, o, o digamos, eh, dólares, euros, etc. Te recomiendo, ¿vale? Y esto es personal, en plan esto, como si lo digo yo, como si lo dice cualquier cosa, tú haz lo que tú creas. Eh, te recomiendo que compres de criptos un 20, 30, 10% ¿vale? De, del capital que tú tengas es decir, que si en un mes te entra 1500 euros pues que el 10, el 20% lo destines solo a criptos y, y que lo tengas ahí que tengas una stablecoin de cripto ahí eh, en tu monedero que ya tengas algo de pertenencias en cripto juntando esto con lo de las wallets digitales que te he comentado antes al fin y al cabo una wallet es como una cartera digital no una cartera donde pues ahí pones todo lo que te pertenece pues importante, ¿vale? Yo te recomiendo también que de alguna forma eh, tengas, no solo en tu exchange, digamos en Binance o en cripto, eh, las, las criptos que te has comprado, sino que algo lo destines también a esas wallets. Para si tienes que hacer una transacción rápida, de, de un momento, pues tener ya eso, ¿vale? Mucho de lo que te estoy diciendo ahora, ahora mismo, pues no lo aplicarás ya, es decir, no lo vas a aplicar de haces esto y ya vas a empezar a... Oye, pues me es muy útil tener... Eh, 20 dólares ya en mi wallet. Porque pues tenía que hacer esta compra. Y si no los tendría, pues tendría que esperar este tiempo a que se haga la transacción. No, no, no. eso es para cuando ya esto esté más estable. Porque al fin y al cabo, aquí estás en este vídeo. Sobre todo. Para empezar a aprender sobre. Sobre los 5 consejos. Para, para estar en la web 3. Así que son consejos que a lo mejor ahora mismo los vas a hacer. Pero digamos que no entenderás por qué lo estás haciendo. Pero en un futuro dirás: Vale. Tiene sentido Pasamos al tercer consejo, ¿vale? Y es que no compres nada por comprar Es muy típico que la gente dice Oye, mira, esto de los NFT, esto es un auge Esto de las criptos es un auge, voy a comprar Vamos a ver si a mí también me funciona No hagas eso, no lo hagas Comprar eh, arte NFT, no lo hagas Comprarte personajes Play to Earn, no lo hagas Comprarte tokens, no lo hagas Comprar lo que tú ves útil, hazlo Es decir, no compres todo lo que digas, pues mira, este NFT por tener un NFT, esta cripto por tener una cripto tal, tal, tal, hazlo porque de verdad puede tener una utilidad. Imagínate que eh, tú te quieres comprar un NFT para estar ya pues metido en el tema, ¿vale? Pero no entiendes muy bien, ¿vale? Busca proyectos, no busques solamente arte. Busca proyectos. Por ejemplo, yo te puedo recomendar no solo un, un JPG. Ahora eso es una recomendación personal. Tú puedes buscar otros proyectos, ¿vale? lo Importante, si es NFT, si, si estamos hablando de NFTs, que tengan un proyecto detrás, que no sea solo arte, ¿vale? Porque sinceramente eso es puro humo para mí, para, para lo que yo entiendo eso es puro humo. Si no tiene un proyecto detrás, no lo compres. Tengo un vídeo por aquí que a lo mejor te sirve para eso. Que, por ejemplo, juegas a Titan Arena, ¿vale? Que Titan Arena es un juego play to earn, eh, basado en web 3. Y necesitas comprarte un personaje, pues cómpralo. Pero no simplemente eh, compres un personaje de un juego web 3 porque, pues la, así la, como la gente lo está comprando, pues lo voy a comprar. Y también, no, no, no. Si no lo vas a usar, si no vas a jugar ese juego, no compres nada. Muy importante, ¿vale? Y quédate con este consejo, el tercer consejo. Que de verdad, si no compres algo por tenerlo. Porque si tú no, si muchas veces tú físicamente en tu día a día te compras cosas y dices es que no sé ni por qué me he comprado esto, imagínate en cripto que ahora mismo ni entenderás muy bien cómo es el sistema actualmente ni hacia dónde va. Entonces, no hagas eso, haz algo en lo que empieces a entender. Cuarto consejo es seguir a personas que informen. Y no sigas a nadie que te venda humo. Imagínate que tú tienes un entrenador, ¿vale? Y ese entrenador te da un montón de órdenes, te dice muchas órdenes, pero no te enseña nada, no te está explicando nada, no te está haciendo aprender. ¿Tú a ese entrenador lo tomarías como una referencia? ¿Verdad que no? ¿Verdad que dirías, es que este entrenador, madre mía, es que ojalá tenga otro? Pues esto es lo mismo, ¿vale? Al fin y al cabo, esto es algo muy nuevo. Esto acaba de empezar. Hay muchos entrenadores que son los que te eh, dan órdenes, los que te dicen eh, cosas, que serían los que dan humo y luego los que te hacen aprender, que esos te dirán lo bueno, lo malo, lo que ellos hacen, lo que no hacen, lo que ven bien, lo que ven mal, ¿vale? Estos son los más importantes. Yo te voy a decir, por ejemplo, algunos que yo puedo ver. Yo, por ejemplo, veo mucho a Willy, veo bastante a Mal'Kaide, el canal de Mal'Kaide NFT. A un canal que es como una especie de podcast que se llama NFT ESP. Y bueno, varios más que si me acuerdo, eh, chequea la descripción, eh, pues te los pondré por ahí, ¿vale? Por si tú quieres cambiar ver un poco eh, pues esas personas, a ver si a ti también te, te parece que te hacen aprender. Pero eh, yo te recomiendo que, que busques. Y por último, quinto y último consejo, ¿vale? Es que aprendas. Es muy sencillo, literalmente es el más sencillo. Pero a su vez es el más importante Piensa que actualmente el mundo web 3 El mundo, digamos, NFT, cripto El mundo web 3, ¿vale? Se llama el mundo web 3 O yo lo quiero entender como el mundo web 3 Para eh, englobarlo todo Es algo muy nuevo Es como, es que es literalmente cuando salió internet Pero es la nueva fase de internet Estábamos en, en el internet 1, web 1, web 2 Y estamos ahora a por la web 3 ¿Qué pasa? Que no hay nada... Todo se está montando sobre la marcha, digamos. Entonces, hay poca información dentro de lo que cabe, pero hay mucho por descubrir, mucho por crear, eh, muchas personas por conocer, muchos proyectos por hacer, así que aprende. Es decir, pues, si vas a montar un proyecto Web3, hazlo. Si te va a ir mal, pues... Oye, de los errores siempre se aprende Y muchas veces se aprende más de los errores que de los éxitos Así que, bueno, de hecho, si has entrado a este vídeo O si te han recomendado o lo que sea eh, Bueno, pues ya has aprendido, ¿no? O sea, ya has hecho el último consejo y ya lo has hecho Ya lo has aplicado, así que ahora solo sí te falta aplicar el resto Si quieres otro vídeo como este Explicándote más consejos que yo te daría personalmente para empezar en el mundo web 3, yo también acabo de empezar, es decir, yo no soy un experto ni nada, pero es que hoy en día nadie es experto en Web3. ¿Por qué? Porque esto se está creando. Así que te invito a que te suscribas, que dejes un like, que comentes eh, qué te pareció el vídeo o alguna propuesta de vídeos. Nos vemos en el próximo.